Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Tozy Game Channel, nuevamente eh, estoy afónico, eh. nuevamente estoy afónico, pero vamos, hoy vamos a hacer un vídeo eh, en el que vamos a hablar de, evidentemente de los juegos que están por llegar y que en mi opinión, o sea, en mi en mis gustos dentro de, de, de mis gustos habrá algunos juegos que os gusten más, otros que os gusten menos pero quiero que sepáis, o sea, dejar claro de que son los juegos que yo espero más o sea, con los que deseo más tenerlos ya por decirlo de una manera que lo eh, que lo entienda todo el mundo, no o sea, ya quiero tener ese juego ya ¿me entendéis? esa sensación ¿no? de eh, por supuesto no son todos los que no son todos porque la lista es mucho más larga pero vamos a ir uno por uno eh, primero por ejemplo con los confirmados confirmados me, a, por, me refiero por ejemplo il ill buscarlo eh, ...ya he puesto algún que otro... ...vídeo... ...sobre... ...sobre el game... ...incluso un gameplay de... ...de este juego... ...y... ...o sea es increíble... ...y hace, y hace falta... ...hacer mucho hincapié... ...sobre todo en las físicas... ...que tiene tanto Calisto... ...Protocole... ...como este juego... ...IL... ...o sea es una pasada... Veréis, con Calixto Protocole... Uh, ...saltó la noticia... ...de que iban a hacer como unos 11 enemigos... Eh, ...no, son más, 12... Eh, ...de hecho, en el, en el, en el mismo artículo... Pues ...se ve que en un momento dado... Eh, ...tenían confirmado 11 y luego eran más... ...pero bueno... ...entonces, son... 12 enemigos o más como digo, no, no se sabe a los que se les ha dado a los a los que crean los, las físicas a coger esos muñecos entiéndanse NPCs o enemigos y les han dicho quiero que hagáis una cosa con con estos modelos quiero que cualquier balazo granada eh, como si le tiro un dardo todo quiero que sea realista hasta el punto de que eh, hay miles de formas de destruir We can go, you can go. destacar por ejemplo eh, cosas muy básicas ¿no? como por ejemplo eh, robarle los recursos a los muertos es decir, eh, que está de segunda persona ¿no? eh, y luego excelentes gráficos y bueno ¿no? también han hecho lo mismo tanto con IL como con Caristo Protocole me consta porque he visto incluso hasta, hasta y lo he, hay incluso imágenes en este canal sobre IL por ejemplo eh, que es, son muy de pre alfa eso ha llegado a, a unos límites que ríete tú ríete tú porque desde luego lo que sí que sé sobre este juego sobre IL es que va a ir a PC por supuesto quiero el, es, eh, el Starfield evidentemente 1100 1100 planetas con perdón y 100 eh, galaxias ¿no? En, un, en unos terrenos variopintos cada uno un planeta diferente hay gente que dice no man sky no man sky mira las, la, las comparaciones son odiosas pero oye si queréis hacer las comparaciones pues, hacerlas da igual eh, por ejemplo calixto protocole se puede eh, dicen que se parece que es el dead el space cuando han visto imágenes del dead space y dicen "Tú, hombre pero si habéis visto ya imágenes del Space sabéis que no es ese juego eh, que tiene <ríe> parecido, bueno, el mismo parecido que puede tener con alguien ¿no? que está en el espacio y que hay un enemigo, pues bueno, sí. en eh, fin como digo las comparaciones a veces funcionan y a veces no eh, por supuesto que yo espero el Starfield, claro pero modo cooperativo, y aquí volvemos otra vez con las comparaciones, comparan Redfall con eh, Buffalo Blood, como si Buffalo Blood fuera un mal juego, como si Buffalo Blood todavía no fuera estando jugado, y esto ya depende de, de, de lo que el empeñes tú en el juego, en tenerlo siempre actualizado, que la gente no se aburra, que no lo abandone, y el Buffalo Blood lo está consiguiendo. El Evil Death también. Y el Redfall. Estoy seguro de que lo hará. Redfall used to look like it was straight out of a postcard. Island full of vampires. Oh glad well, it's with y'all. This. por supuesto juegos que ni eh, se que, bueno, han, han enseñado pero mmm, una cinemática de CGI eh, del, del State of the Guy 3 es lo único que tenemos hasta ahora pero querer lo queremos ¿eh? queremos este juego lo más sorprendente es que los que han creado este juego estén con la duda existencial de qué camino narrativo tiene que llevar el juego pues mire usted, el mismo que lleva hasta ahora, ninguno o lo preciso lo mínimo, porque los que jugamos y echamos semanas, meses y al tiempo, años, que llevo con ese juego jugándolo, pasándomelo una, dos, varias veces, y creándome comunidades para, pues para, yo qué sé, para para tener un, un huerto en la azotea, un, y, y cosas que van apareciendo gracias, precisamente, a que el juego se mantiene mediante a muchas actualizaciones que van mejorando el juego, de hecho el juego eh, si lo comparamos con el juego original o, o, o como cuando salió eh, no tiene nada que ver nada o sea, nada y por no tener nada de hecho hasta se le, se le acusaba de que oye, esto está un poco vacío y era verdad, entrabas en una casa y decías <risa> parece que no tenía mucho mucho, mucho esta gente que vivía aquí ¿no? No, ¿no? no sé, bueno eh, quiero recordar que el Elder, el Elder Scroll 6 saldrá después del Fallout 5 que saldrá después del Starfield o dicho desde de, de al revés primero sale el Starfield luego el Fallout 5 y luego Ender Scrolls 6 sobre fallout no voy a hablar porque fallout aunque aunque me gusta eh, no es precisamente un juego donde yo sea un pro y me sienta precisamente más cómodo más bien torpe y, y me frustra lo típico que te frustra y dices bueno, sí es verdad es bueno pero y sin embargo, Elder Scrolls es un juego como como, como Skyrim que, te, que cuando lo conoces ya ya no sales. Ya, ya no sales. Ya no sales. Ya tienes grabado diferentes personajes además. Tengo a un bretón, tengo a un nórdico, tengo a un elfo oscuro alto, tengo a un Priscilla. Bueno, todos para ir evolucionando en, en según qué en cosa. Encontrar miles de easter eggs que te puedes encontrar por todo el mapa de Skyrim es increíble. O sea, tú vas eh, decidido a hacer una misión, o sea, la que sea, ¿no? Y de repente algo pues te llama la atención y vas a por él. Da igual, es si es un zorrito sobre todo los zorritos te llevan a sitios extraños pero es increíble o sea la cantidad de cosas seguro que ahora mismo cualquiera de ustedes que, eh, que esté jugando a, a, al Skyrim eh, no conozcáis o si sí conozcáis pero si lo si lo conocéis pues bien por ustedes pero para que pero me daréis la razón en que son cosas muy extrañas, hasta de encontrar o de conseguir. Una, por ejemplo, es el bastón del loco, en el que te meten en una especie de misión que es como, como, como si fuera eh, la fiesta del té del, del sombrerero loco. Y metiéndote en sus recuerdos, o en los recuerdos, no sé quién, no me acuerdo ahora muy bien la historia, <risa> Pues eh, que además es muy divertida la. En verdad es muy divertida la misión. Una vez completada la misión, este cumple con su palabra la palabra de un loco. Y te da como regalo, o como recompensa, mejor dicho, el bastón del loco. ¿Qué tiene de especial el bastón del loco? Bueno, el bastón del loco te permite ejecutar en magias al 100% al máximo poder de todo tipo pero con la, eh, est, la con la cosa de que eh, no sabes qué tipo de hechizo va a lanzar de ahí que se llame el bastón del loco porque no sabes eh, si, sí, va a ser al 100% pero lo mismo te sale una tronach o lo mismo te sale un un, eh, un familiar o lo mismo, te haces daño hasta tú mismo. En, en, en el del scroll, esto es algo que la gente que lleváis mucho más tiempo que yo me avisáis siempre es... Eh, por eso nadie elige los de, eh, los que tienen magia. Pero es que a mí me gusta la magia. que queréis, queréis, queréis que haga? Me gusta la magia y bueno, pues la verdad que si me tengo que meter en problemas con todo, con todo un pueblo entero por intentarles ayudar a matar un dragón y estos se han enfadado porque he matado sin querer con mis llamas y mis rayos, alguno de ellos, pues oye, pues, lo, lo, lo peor es que encima de todo te, te vienen y te atacan lo, prim lo primordial es el dragón el dragón es lo que hay que hacer luego ya si acaso me hacéis un juicio y tal pero primero el dragón o no sabéis lo que es el fuego amigo en fin bueno esto es un poquito coña pero, pero los que conocen el del scroll 6 el del scroll eh, y la saga es increíble el juego como digo, hay gente que le gusta mucho Fallout y hay gente que le gusta el ver Scroll. De hecho, muchos lo, lo comparan y esta vez esta comparación sí es bastante balanceada, puesto que es la misma desarrolladora, ¿no? es Bethesda la, la que hace estos juegos, y, y tiene muchos componentes eh, de, de, de la forma de, de jugar, que comparten tanto unos como tanto los de Elder Scrolls como los de Fallout. ¿Y qué es lo que uno puede esperar de un Elder Scrolls 6? Que evidentemente, por lo que hemos dicho, primero sale el Starfield, luego sale el Fallout 5, inmediatamente después del de Starfield sale el Fallout 5, y después sale el Starfield, eh, perdón el Elder Scroll 6 deben planeado así así que viendo cómo trabaja el organigrama lo tienen que tener bien bien hecho porque entiéndase ahora ahora además trabajan en, para Xbox son de Xbox y tienen a, a su disposición todo lo necesario para hacer eh, grandes cosas Igual que Hideo Kojima eh, va a utilizar la nube. Es cierto que lo iba a utilizar con eh, Google Stadia. Eh, pero bueno, al final ha decidido yo creo que lo más lógico. ¿no? Si Google Stadia eh, no está eh, triunfando, digamos, como consola eh, y el servicio del Game Pass es igual e incluso mejor que el de Google Stadia, de hecho, el propio Microsoft se ha llevado a gente de Google Stadia precisamente para hacer más fuerte. ¿No os habéis dado cuenta, por ejemplo, de, de que cada vez... de que se está ejecutando cambios eh, en vuestras consolas? Fijaos qué llamativo es eh, que yo, por ejemplo, en Naraka en mi Xbox One S, yo no me, lo, no me lo puedo descargar, ¿por qué? porque el juego es para las series X y las series S, pero sin embargo si yo lo juego en la nube, lo puedo jugar desde un móvil como lo puedo jugar desde mi Xbox One, por lo tanto, ojito a aquel que dice que Xbox está muerta porque está más viva que la canción de este muerto está muy vivo, de, de, de Peret, este muerto está de parranda. También otro juego que me encantaría que saliera, es por supuesto un The Division 3, pero pedirle también a Ubisoft, después de evidentemente tendrán que estar haciendo algo, trabajando sobre, no sé en qué punto estarán, pero evidentemente todos damos por hecho de que un de división 3 llegará o se hará ¿vale? Eh, por supuesto, ahora me vais a llamar incongruente, pero tú no te quejas tanto del Vilas y de cómo va recién entonces ¿por qué te vas a comprar el Recibe Evil 4? pues muy bien, amigos por, os, lo voy a, os lo voy a explicar por la misma razón por la que me compré el 8 el Vilas y el 7 me los compré porque soy seguidor de Resident Evil. otra cosa es que esté de acuerdo o no bueno, esté de acuerdo pero no me voy a perder la nada de, de, de todo lo que se haga con respecto a, a, a la saga y cuando digo cualquier cosa a, a leer los libros a incluso a jugar juegos independientes que hacen los fans eh, todo todo lo que me venga de, de, del mundo de Resident Evil, sobre todo si viene eh, de, de parte de gente que le gusta el Resident Evil original, perfecto pero por qué co eh, me compro el Resident Evil 4 aparte de por se ve de puta madre y porque va a ser un juegazo lo voy advirtiendo eh, pues porque el juego eh, me gustó en su versión en la PlayStation 2 y las que estaban en ese momento. Me gustó, bueno, menos en Cebo. En Cibo, en Cibo, Debería, deberían haber hecho más consolas de Cibo para que todo el mundo conociera, pudiera tener por lo menos la opción de, de conocer esa consola. Cibo, ¿Quién sabe? lo mismo algún día renace. Cosas más raras ha visto. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer claro con lo de Resident Evil 4. Resident Evil 4, que lo jugué, la primera vez que lo jugué, lo jugué en la Playstation 2. Eh, que, que tenía y que tengo. Todavía, aunque el lector de las Playstation son desastrosos y pero bueno. Ese juego me encantó. No lo consideraba un. No, y no, y sigo sin considerarlo. Eh, un al horror y un Resident Evil al más puro estilo Resident Evil, como hasta ahora, hasta ese momento ¿no? que había llegado de Verónica y todo eso, y de repente te topas con eso, que es un cambio radical, por una parte tenía cosas muy buenas, por otra parte tenía cosas que decías tú pero vale está todo esto está muy bien pero no estoy en un A aún así va igual y el juego de verdad es muy disfrutable y muy rejugable de, de hecho yo aconsejo si os gusta que lo rejuguéis porque así podréis conseguir armas eh, podréis conseguir mm, muchas cosas que eh, cosas que se os ha pasado también. Eh, el, Reunir todas las, las gemas, eh, unir, en fin, hay muchas cosas que hacer en ese juego. Es un juego de estos que marca tu infancia y también, evidentemente, también marca tu vida de, de adulto. Así que ahora sale eh, Resident Evil 4 y entonces eh, yo tengo que decir algo sobre eh, Rockstar y Capcom y yo creo que ya sabéis por dónde voy a ir. Es decir, um, cuidadito con lo que me hacéis, ¿vale? Porque eh, habría que tener un poquito de respeto, por lo menos, a aquellos que, que os estamos siguiendo desde, desde, desde que comenzasteis, desde que nada más que erais una pequeña desarrolladora en Japón a convertiros en el gran capcom, ¿vale? Así que no, no, no, no nos echéis de lado y nos metáis zombies cuando os dé la gana, solamente ahí como escupiéndonoslo, ¿no? Porque al final, porque te venden merchandising, todo relacionado con el, el original. No sobre, el, eh, sí, alguna, alguna muñeca de Lady Dimitrescu para algún eh, puberto, ¿vale? Y aparte de eso, ¿cuánto merchandising vendéis de cosas relacionadas a Rancur City, a Umbrella, a Zombies, a perros Zombies y a, al Virus G eh, y el Virus T? Por todos lados, ¿verdad? vendéis hasta en una caja por 35 o 25 euros, las cuatro llaves, o cinco llaves, no me acuerdo muy bien ya, de la mansión, y o sea, de merchandising, siempre tiráis a, al cocoro, a la patata, de, de aquel que es de recibe muy bien, me salió encantado, si es que le encanta ese recibir. así que cuidadito con eso y bueno vamos a terminar con una buena noticia antes de despedirme eh, recordad que Redfall eh, mmm, o sea, Redfall fue creado por los creadores de Dishonored y Prey que por cierto lo tenéis en el Game Pass <ríe> así que no tenéis dudas para no jugar al Prey que es un juegazo de verdad eh, probadlo ya con, con la nube no tenéis ni que descargaros el juego simplemente tenéis que darle a la nube probáis el juego y ya luego decidís si queréis descargarlo o no o sea increíble y se ha añadido un nuevo juego al game pass cuál se trata ni más ni menos de que el house flipper eh, vamos a bueno se va a alargar un poco el vídeo pero vamos a poner eh, el vídeo de, de House Flipper y con eso terminamos, ya no vuelvo a, a aparecer pero así que me despido ¿no? una cosa que hay que decir del juego es que es un juego eh, de reconstrucción de una caza eh, yo lo voy a probar yo lo voy a probar porque me ha, me ha gustado la premisa la premisa me refiero a, a, a, la, a la idea original del juego coger una casa totalmente desvalijada en la que vais a ver cucarachas vais a ver, en esa caja donde está las cucarachas ahí está la PlayStation y, y arreglar la casa completamente decorarla ponerla como te salga de ahí abajo bueno amigos me despido con, de todos ustedes espero que os lo paséis muy bien y que os libréis del de calor que cuando vayáis por la calle os acompañe la brisa marinera ven aunque no sea, aunque estéis en pleno madrid eh, o, o, en, o en plena caracas que por cierto hoy he visto un, un, un mensaje de mi buena amiga odra de venezuela un beso odra te quiero te amo eres mi, mi, mi flor de naraco esa, esa no la, no la sabías ¿eh? flor de naranjo que bonito eh, la flor de naranjo eh, por cierto la flor de naranjo se llama la, el azar ¿no? eh, ya con esto ya termino el vídeo y espero que os lo hayáis pasado muy bien y os hayáis divertido bastante que os haya interesado la historia y aquí os dejo el vídeo de flipper eh, el juego de reconstruir la caza Usted es el vengador tóxico. Hasta la próxima. Another day? Another house. This one's gonna need some work. We're back at it again.